Vamos a inhalar profundo, procurando ir poco a poco, cada vez más en el presente y soltando las tensiones del cuerpo. Entonces vamos a inhalar profundo y exhalar por la nariz. Nuevamente inhalo profundo. Y exhalo por la nariz. Vamos a integrar todo lo que nos rodea al ejercicio, porque sé que cada quien está en un lugar que a veces estamos con otras personas o a veces solos, pero también estaba lloviendo fuerte. Entonces, vamos a procurar eh, poder integrar todo el espacio en donde estoy. Empezando con una visión de gratitud. De todo este lugar donde estoy, eh, apreciar el lugar donde estoy sentado, sentada. Apreciar lo que me rodea, los colores. Apreciar incluso los sonidos que puedo escuchar, que son una variedad de sonidos la temperatura y tener una visión de gratitud por este momento que me voy a dedicar para mi ser. Es apenas un ratito, pero es un ratito de verdad para yo estar con el propio ser en paz. Entonces voy a poner una música Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de, de meditación para desprendernos de cargas, especialmente del pasado en nuestra mente. Entonces vamos suavemente a visualizar que dentro de mí hay un espacio muy cómodo en el que voy a ir a sentarme. Es un espacio dentro del ser que está muy tranquilo. Es un espacio de luz. Es un espacio de paz. Y voy a ir así retrayéndome del mundo externo y de toda la variedad. De cambios que hay en ese mundo externo. Y voy a ir poco a poco a ese mundo interno, a ese lugar cómodo dentro de mí, ese lugar de paz, donde puedo volver a estar tranquila o tranquilo. Por un momento no necesito ya poner tanta atención al mundo externo. Y poco a poco, cada vez más, estoy consciente de este ser que soy yo. Mi mente se dirige hacia mi propio ser. Aquí inhalo paz y exhalo liberando cualquier malestar o tensión. Cada vez me siento con más comodidad. Ahora, en ese mundo de afuera, voy a observar sin juzgar que todo es cambiante. Todo es dinámico. No hay nada que dure para siempre. Si viene una, una calamidad o una situación dura, también cambia y va a pasar. Porque en el mundo externo, todo pasa. Todo cambia. Es como una película en que cada instante hay una nueva escena. Una tormenta no dura para siempre. También va a pasar. Puedo verlo en la realidad. No hay ningún problema que va a durar para siempre. Todo pasa. No me aferro a ninguna escena. Solo observo que así es el mundo de afuera, el mundo externo fuera de mí. En la medida en que observo, no me aferro, y por eso puedo dejar que fluyan las escenas. Sin embargo, a veces, de ese mundo externo, también hay escenas del pasado, y que a veces hay escenas del pasado que no he dejado fluir. Voy a poner la luz sobre esas escenas. Tal vez es por las emociones o sentimientos que me generaron o las repercusiones que han tenido en mi vida que hay ciertas escenas de mi vida que si bien ya, ya pasaron, es como que se hubieran quedado estancadas en el corazón. Y a veces recuerdo esas escenas, incluso personas, y vuelvo a tener sentimientos, que no me agradan. Sin embargo, ya pasó. Entonces voy a ver esa escena como si estuviera en una pantalla del mundo externo y voy a verla poniéndome otros anteojos a mi mirada, a mi visión. Voy a ver esas escenas como si fueran lecciones de vida. Y a veces, en los momentos más duros, es donde he aprendido más. No me enfoco tanto en las emociones que me hizo sentir esa escena, sino en la lección aprendida. Puedo ampliar mi conciencia y descubrir. ¿Qué fue el aprendizaje mayor de aquello que pasó? Me doy tiempo para descubrirlo. En esta universidad de la vida, cada momento tiene significado. Y no puedo borrar lo que pasó, porque lo que pasó sí pasó, es real. Y sin embargo, sí lo puedo ver con otros ojos. Lección aprendida. Y ahora, voy a verlo con gratitud, porque lo que sea que pasó en el pasado, pasó en el momento que tenía que pasar. Y si bien... A veces no son situaciones que me gustaría repetir. Voy a aceptar el pasado con gratitud, porque es mi vida y no puedo rechazar mi vida. Voy a aceptar con gratitud lo vivido. Eso que viví es lo que me ha hecho estar aquí hoy. Lo integro porque es parte de mí, es parte de mi historia, y la integro en mí con gratitud. Ya no lucho con lo que pasó, lo integro. Y al integrarlo con amor y con aprecio es que lo puedo dejar ir sabiendo que el tiempo sigue transcurriendo y esa escena ya pasó. Y ahora puedo despedirme con tranquilidad, incluso si tuviera que perdonarme para poder permitir que esa escena pase, voy a perdonarme, porque hice lo mejor que podía hacer en ese momento. Puedo perdonarme con dulzura, con compasión y permitir cerrar ese capítulo. Es como una tormenta que solo queda en un recuerdo. Deja frescor. O si hubo fuego, deja cenizas para un nuevo comienzo. Cierro capítulo. Porque ya pasó. Y lo dejo ir. Como un río que sigue su curso. La vida continúa. Sí, continúa. Y en este momento, la vida me trae el regalo de una nueva etapa, donde cada día es un nuevo regalo. Y al igual que hay sorpresas, yo cada día lo abro como una sorpresa. Viviendo aquí y ahora. En este momento presente. Y en el presente tengo todo lo que necesito para una nueva lección. Para seguir fluyendo en el río de la vida, avanzando hacia el estado interior más elevado del ser. Así que vivo con gratitud, con curiosidad, con motivación, cuando he logrado soltar el peso del pasado. Puedo ahora actuar de formas nuevas, desde la paz, desde la armonía, Porque uno lo puede perder todo en ese mundo externo, pero hay algo que uno no pierde y es lo que tengo en el mundo interno, en mi ser, en esa parte de mí donde hay luz, divinidad. Mi esencia. Eso siempre está ahí. Constante. Eterno. Es el núcleo sutil. La vida. Nada puede robar lo que está en mi mundo interior. Así que lo atesoro y lo cuido. Eso es lo único constante, lo que me genera verdadero soporte y estabilidad. Está en mi mundo interior. Siempre ha estado ahí y siempre estará. desde ese mundo interno conecto con la fuente más pura que existe en el universo de energía de amor, la fuente de paz total. Conecto con el Ser Supremo, la Fuente, para tomarla como mi luz guía para vivir un día maravilloso y avanzar hacia la luz. Puedo conectarme con el Ser Supremo cuando sea que yo quiera. Está siempre presente. Y la distancia es solo un pensamiento. Así reconecto. Siempre que quiera con Dios. Ahora suavemente voy a inhalar profundo, integrando toda esta energía que he experimentado, la energía de tranquilidad, de alegría, de esperanza. Y la voy a integrar a mi cuerpo, inhalando profundamente, con mucha gratitud. Inhalo paz y me lleno de paz. OM, SENT.